Saludos, nosotros pues agradecidos de Dios porque nos permite, nos da la oportunidad en esta semana mayor y en esta programación especial de Telenor Semana Santa 2018 compartir con ustedes estos temas tan importante de orientación y lo más hermoso es que es en esta semana. Y nosotros pues tenemos, vamos a compartir este importantísimo tema junto a nuestro querido. Padre Carmen, la iglesia y su acción misionera. Saludo, para Carmen, bienvenido. Mi saludo, Víctor Puntier, para usted y para todos los miembros de esta parroquia catedral, que de paso le digo que son todos los fieles de la diócesis, porque la catedral es la sede del obispo. Y también para aquellos que no son fieles de la catedral, de otras parroquias, de la diócesis, del país, eh, a donde quiera que llegue Telenor y su programación Reciban mi saludo caluroso y afectuoso para cada uno de ustedes Que esta Semana Santa sea de mucha eh, espíritu de conversión De acercamiento al Señor, de paz interior De encontrarse verdaderamente con Jesús Y descubrir la grandeza de la gracia de su sacrificio redentor y la salvación que nos ofrece con su propia vida y con su propia persona. Amén. Así es, Padre. La Iglesia y su misión evangelizadora. Eh, padre, entiende usted que realmente la Iglesia, que es una divinidad que todavía no hemos nosotros, pues, encontrado después de Jesús, que nos describa realmente lo que somos como Iglesia por lo divino que tiene. Pero realmente la Iglesia con misión, Padre. Eh, estamos justamente aquí en la Capilla del Santísimo de la Catedral, junto a Jesús Sacramentado. La misión de la Iglesia es la misma misión de Jesús, solo que ella es instrumento. Jesús es la salvación y es el Salvador, el que ha venido a rescatarnos, del pecado, de la muerte, de lo que nos divide y nos destruye a todos los seres humanos. Rescatarnos y a ofrecernos el amor del Padre, que es amor de misericordia, de perdón, pero también amor de paz, de alegría, de gozo, de felicidad eterna. Entonces, esa misión que Jesús la plantea en su trabajo evangelizador, eh, cuando reunió al grupo de los doce, con lo cual constituye y crea la iglesia, pues Él le hace partícipe a ellos de la misión de Él, que es hacer presente el reino de Dios, ese reino de amor, de perdón, de paz, de justicia, de gozo, de alegría eterna, de vida gloriosa. lo comunica, ese reino que es Él y a través de su palabra y de su acción comunica ese mensaje del Padre a la humanidad. Entonces, Jesús lo hace, no lo hace solo, lo hace acompañado de ese grupo que Él escoge como para que sean los zapatos y fundamentos de la iglesia. Esa iglesia que nace con los apóstoles y que se continúa en el tiempo y el espacio, lleva consigo la misión encomendada por Jesús. Le dijo, vayan al mundo entero, anuncien la buena noticia del Evangelio, a quienes crean y se conviertan, Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y esa misión es la que a lo largo de la historia, desde el siglo I Hasta nuestro tiempo y que se continúa en eh, todo el tiempo histórico de la humanidad Es la misión de la Iglesia Hacer presente a Jesús con el Reino de Dios que es amor, justicia y paz Ahora si nos preguntamos te iba a decir algo, sí, sí señor. Eh, Compartir vital. con usted, Padre, hoy nosotros eh, ¿Cómo podemos imitar ese gesto, esa obra de arte que Jesús a través de él, Dios a través de Jesús ha podido ser tan sólido durante toda la historia? Eso es lo que te iba a decir, ¿cómo ahora la Iglesia eh, realiza su misión? En cada época, eh, en cada circunstancia la Iglesia hace presente el reino y hace eh, ejecuta la misión de Jesús Va a variar de acuerdo al tiempo y la circunstancia Dependiendo de los acontecimientos históricos de la humanidad eh, Por decir, detalle simple El reino lo comunicamos nosotros en español entre los dominicanos Si fuera en Italia, se comunica en Italia Así que la forma va a variar entonces, en la iglesia eh, existe lo que se llama la acción pastoral, que es aquella acción de la iglesia eh, que primero tiene el marco doctrinal, que es toda la enseñanza de Jesús y los contenidos de la fe, y tiene luego lo que se llama el marco de la realidad. Es decir, que los agentes de pastoral, que son los miembros de la iglesia que comunican el mensaje evangelizador de Jesús, toman en cuenta para sí mismo lo que Jesús nos ha comunicado. Pero toman en cuenta también a quién se dirige ese mensaje, es decir, el destinatario de la misión de Jesús. Y ese destinatario, con su circunstancia, eh, concreta, económica, política, social, cultural es tomado en cuenta es decir, no es lo mismo tú comunicarle el mensaje de Jesús a un niño de 4, 5, 6 años que tiene que usar una metodología más catequética eh, más de anécdota, de cuentecitos para que el niño cate que a una persona adulta y no es lo mismo comunicarle el mensaje a una persona experta en ciencias, en filosofía, en psicología, un estudioso, que a una persona que no sabe leer ni escribir. Es decir, que eh, eso es lo que se llama ver el marco de la realidad. Entonces, ¿la iglesia qué hace? En su acción evangelizadora hace, eh, primero, para el tiempo actual y para la circunstancia actual, cuáles son los contenidos del mensaje de salvación que hay que priorizar y enfatizar en determinado momento y circunstancia. Y después, el estudio de la realidad que le va a decir de qué manera nosotros debemos llevar esa misión evangelizadora a todo el pueblo de Dios. Y de ahí que entonces los agentes de pastoral, con su cabeza, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los catequistas... Eh, todos los agentes de pastoral, laicos, líderes comunitarios de los movimientos apostólicos Entonces tienen asamblea de reflexión y de planteamiento de cómo llevar hacia adelante la acción Y de ahí surge lo que se llaman los planes de acciones pastorales de la iglesia Que podemos hablar un poquito cómo ha sido la dinámica de los planes de pastoral de la iglesia en la República Dominicana Porque también cada país cada obispo, cada conferencia de obispos, pues se plantea, de acuerdo a sus circunstancias, cómo hacer más vivo y presente el mensaje evangelizador de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente, Padre Carmelo, en esa línea iba mi inquietud, y es porque, por, por decirlo de alguna manera, llegamos a nuestra iglesia virgen, ¿verdad? Ni siquiera hemos podido darnos cuenta cuáles son los dones, eh, que Dios nos ha regalado los cuales pues podemos poner al servicio y al fortalecimiento de nuestra iglesia Padre Carmelo, ¿quién se encarga quién, des, quién descubre más bien el don que yo puedo tener o que puede tener usted que nos está viendo en este momento eh, para ponerlo entonces ya y sacar el mayor beneficio a esos dones, esas actitudes que tiene usted cuando llega a la iglesia y que yo digo de una manera pues llega a vivir, o sea, ¿quién en la iglesia se encarga de descubrir esos dones y ponerlos al servicio y al fortalecimiento de nuestra iglesia? Fíjate, eh, sobre esa pregunta, lo primero es que los dones y carismas lo da el Señor, lo da Dios, se lo da a la persona. Y cada persona tiene dones y carismas, porque todos nosotros eh, estemos. Pero muchas veces, padre Carrero, ah, lo más probable es que pueda sí. existir que yo tal vez no me haya percatado, no me haya dado cuenta cuál el don que Dios ha puesto sí, en mí para que sí. me ponga a su visión. Ahí es donde yo entiendo que debe sí. venir eso, eh, esa respuesta. Pero okay. iba a decir que eh, estemos en la iglesia o no. Eh, todo ser humano es un don de Dios, porque todo lo que somos lo recibimos de Dios, sí. igual que toda la naturaleza de la que nos servimos eh, es un don de Dios. Entonces, eh, ¿cómo descubrimos eh, en nosotros mismos nuestros dones y caricias Es decir, uno tiene que hacer un proceso de eh, introspección, de conocer sus virtudes, sus defectos, sus cualidades su temperamento, sus características psicológicas, un poquito sobre, sobre su historia personal, la familia donde viene, el pueblo, las oportunidades que Dios le ha dado o la sociedad le ha podido facilitar para desarrollarse. Todo eso va haciendo que la persona va, teni va reconociendo cuáles son sus fuertes virtudes y también cuáles son sus limitaciones. Entonces, estas virtudes que son como lo fuerte de la persona son los dones y carices. Ahora. El Señor suscita en el interior de la persona a través del Espíritu Santo que esos dones, cualidades y carismas lo ponga al servicio de los demás. Y entonces, Él lo puede hacer de manera personal, porque hay personas que nacen con esa actitud y además otros la cultivan y la desarrollan, de ser siempre servidores, apoyadores de las buenas acciones de los demás, eh, colaboradores de las acciones de los demás y, y entonces, él puede ponerlo a través de organizaciones en la sociedad, a través de los eh, diversos mecanismos en los que en la sociedad se presta servicio a los demás. Por ejemplo, cuando hay situaciones vulnerables, de desbordamiento de ríos, tú ves muchísimas personas que están en la iglesia y otros que no, que tú ves que van a auxiliar. Eso ponen en ejecución esos dones y esos carismas que Dios les ha puesto. Ahora, dentro del seno de la comunidad cristiana, que es donde va la pregunta suya, cómo esa persona eh, debe ejercitar eh, sus dones y carismas, poniéndola al servicio de los demás. Primero es acercarse, integrarse. Porque si yo nunca voy a la iglesia, ¿cómo la iglesia se va a dar cuenta que yo puedo aportar? Entonces, integrándose eh, en la vida comunitaria, la vida de fe. Y luego, conversando con los líderes de la comunidad, si es el animador de asamblea en una comunidad rural, en un sector. Eh, barrial o con el párroco, el sacerdote que asiste a esa comunidad porque en la iglesia católica todas las comunidades y sectores son asistidos de manera sistemática por los eh, dirigentes de la iglesia ya sea el sacerdote, ya sea el diácono, ya sea el animador de comunidad, ya sea el catequista y por lo general todos los sacerdotes visitamos al menos una vez al mes cada una de las comunidades, entonces ahí entonces, un acercamiento a quien dirige la comunidad, diciéndole, eh, padre, yo estoy en la disposición de colaborar, yo soy bueno en esto, a mí me gusta hacer esto. Entonces, tú eh, te identificas, te, te expresas. Pero puede haber, padre, Entonces, también no, previo a ese acercamiento, eh, una... Eh, o sea, acercamiento que puede hacer ese hermano Que él entiende que tiene esa habilidad Y quiere sí. poner esa a la iglesia Puede también haber una pre evangelización Donde hay del sacerdote, el diácono el, el, el, el trabajador comunitario de esa zona Que pueda inducirlo a que se acerque y se ponga a la disposición Exacto, correcto Y esa tarea de nosotros los líderes de la iglesia Es decir, descubrir los dones y carismas Que Dios ha puesto en la persona Y facilitarle el espacio y la, la, las situaciones concretas de la comunidad para que él pueda desarrollar esos carismas Y ponerlo al servicio de la comunidad Así que siempre es complementario Por un lado la persona tiene que manifestar su disponibilidad de colaborar Y por otro lado los líderes que están al frente de la comunidad eh, Darle la oportunidad y brindarle el espacio de colaboración eh, Porque en la iglesia hay espacio para todos y hay este, facilidades para todos por eso en la iglesia, si tú notas, hay muchos eh, grupos y estructuras. Por ejemplo, están todos los movimientos apostólicos, que son muchísimos la iglesia. Está la Legión de María, por decir de los más tradicionales, los franciscanos. Está eh, el apostolado de la oración, están los cursillitas de cristiandad, están eh, los hermanos de la hermandad de Maús, están los de Movimiento Escoge, está el Movimiento Apostólico de Schonstadt. Y así hay diversos carismas que el Espíritu Santo va suscitando para que cada uno de acuerdo a sus cualidades y, y manera de ser encuentre un grupo comunitario en el cual él puede desarrollarse como persona, crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios eh, crecer en el, en el mensaje de, de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo puede dar, aportar a esos hermanos que forman comunidad con él y juntos también en pequeñas comunidades aportar a otras comunidades y a otros hermanos. Es un poco así como la, la iglesia es muy dinámica y muy heterogénea porque tiene de todo y espacio para todas la, las personas y todo eso se va coordinando a través del liderazgo de los agentes de pastoral que tiene cada una de nuestras parroquias Podemos decir Padre Carmen, entonces, que nuestra esa acción evangelizadora que durante años ha estado realizando nuestra iglesia católica, es ahí donde, es donde está la clave de que hoy, que cada día que pasa, nuestra iglesia sea pues, más eh, consolidada. Sí, es ahí. Y quiero retomar el tema de la planeación pastoral. Eh, para decirte cómo en la misma organización pastoral de la iglesia Se abren diversos canales de participación y de comunión entre los fieles Nosotros empezamos a nivel nacional con un plan de pastoral en el 1983 Donde todos los agentes y líderes de la iglesia Conducido por los obispos eh, Se hizo todo un proceso de reflexión de, Sobre nosotros mismos como iglesia ...sobre nuestro compromiso de fe... ...y sobre nuestra misión evangelizadora de cara a toda la población dominicana... ...lo que estamos haciendo, la, eh, ver todo y cómo podíamos mejorar... ...y ahí surgió un plan con cinco prioridades... ...que tenía que ver con eh, todos estos católicos que han recibido la gracia bautismal... ...pero que por diversas circunstancias, cada uno ya sea de su familia, de su situación de trabajo... Eh, o de falta de conciencia misma, eh, no han podido desarrollar su fe y se han mantenido como al margen, un poquito alejados, así se les llamaba en ese tiempo, un poco alejados. Entonces se creó eh, todo un movimiento desde la iglesia que se llamaba la prioridad de la misión, la misión dirigida a nuestros a, eh, eh, católicos que están un poquito como al margen. Y conjuntamente con eso, aquellos que tienen un nivel de influencia en la sociedad, ya sea por la profesión, por el trabajo que ocupan, por la función social o política que desempeñan. Entonces ver cómo ellos puedan encontrar en la iglesia un espacio de amor y de acogida donde ellos puedan crecer como cristianos y desarrollar desde su puesto de trabajo o desde su nivel social eh, una, digamos, mayor eh, colaboración con la propia población dominicana. Es decir, ayudar a desarrollar el país en todos los niveles y actuar con conciencia cristiana en su vida, en el trato con su familia, en el trato con los empleados o personal de, con quien trabaja y con la sociedad en general. Pueda desarrollarse como verdadero cristiano dando testimonio de su fe. Se, pro, se proyectó toda la acción evangelizadora hacia los alejados. Después se miró el problema de la familia. Justamente eh, cómo hay tanta conflictividad y desavenencia entre los miembros de una familia por falta de eh, vínculo con el Señor Jesús. Es decir, por falta de una transformación del corazón y de la mente. Se planteó como prioridad el trabajo con la familia. Se miró también el sector juvenil y se priorizó la pastora juvenil y se miró luego este, el sector propio de la estructura organizacional de la comunidad y se creó la prioridad comunidad donde, tenía, donde se miraba la catequesis, la liturgia, los ministerios dentro de la iglesia y, y así entonces se trazó el plan nacional de pastoral atendiendo a la familia, los jóvenes, los alejados, la comunidad y otro sector que se miró que fue la quinta prioridad eran los niveles de pobreza que hay en nuestra sociedad eh, cuántos barrios marinados cuánta gente que no tiene eh, trabajo, que no logra conseguir el pan de cada día entonces cómo nosotros como iglesia podemos venir en apoyo y auxilio eh, de esta gente para que se promuevan socialmente estudien, eh, consigan un trabajo y este, se puedan integrar de manera adecuada En la vida social Es decir, venimos a ayudar Pero por otro lado también Que tomen conciencia de su ser persona De su dignidad Y de los valores que Dios ha puesto en ellos Y cómo lo pueden echar eh, Ponerlo a producir Y además que tomen conciencia de su fe Que es la misión nuestra Ayudar que la persona se encuentre con Jesucristo Porque una vez que tú te encuentras con Jesucristo Tú tienes todas las luces que el Señor te da tú sacas de abajo no importa la situación donde esté para liberarte y desarrollarte porque muchas veces tú estás aislado, ensimimado en ti mismo eh, lleno de pecado, de vicio y todo eso es lo que hace que te esclaviza. y en el encuentro con el Señor tú logras liberarte y la liberación te da espacio de desarrollo y de crecimiento humano esas fueron las cinco prioridades después de eso se trazó un segundo plan con, eh, siguiendo el documento de Santo Domingo, de la Conferencia de los Obispos Latinoamericanos, el primero estaba apoyado en Puebla, que fue la, eh, la segunda conferencia latinoamericana, y después se creó un tercer plan, que es el Plan eh, Nacional de Pastoral, que está vigente ahora a 30 años, donde tiene toda una dinámica de crecimiento y de integración de las comunidades. Y junto con ese plan, que ya cumplió 10 años, que fue a 30 años, pues se está evaluando esta primera década de programación y de trabajo eh, pastoral para hacer viva y eficaz la misión de la iglesia que es la misión de Jesucristo, hacer que toda la humanidad se salve entonces juntamente con ese plan nuestro obispo Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo eh, con todos los agentes pastoral de la diócesis de San Francisco Macorís ha planteado una prioridades como un plancito quinquenal inserto en el plan conjunto nacional, en el que la prioridad uno, como era el primer plan, era la familia, por toda la situación por la que está atravesando la familia hoy día. Eh, está la juventud, niñez y adolescencia como otra de las prioridades, la parte educacional y formativa los agentes de pastoral nos acerquemos a los distintos centros educativos para llevar el mensaje de Jesús desde las escuelas, desde los colegios, desde las universidades. Y eh, también, eh, la, otro de las prioridades era las catequesis, es decir, que entremos en más en contacto con los contenidos de la fe en todos los sectores. Van cuatro, ¿verdad? Familia, juventud, niña y adolescencia, formación, Catequesis quesis y me falta una. ¿Usted se recuerda cuál es, Víctor? Eh, ¿La de las cinco prioridades que nos plantea el obispo? Eh, no, no recuerdo. Y yo tampoco. Me acuerdo, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, tantas veces que yo le he mencionado sí, sí, sí, y no, ahora no. se me fue de la y, mente. Y que nosotros eh, lo hemos eh, oído le, también le, sí. le hemos trabajado. Eh, a ver si le doy un poquito de cabeza. Y no. La bueno, son que son cinco, ¿verdad? Y sí, ya eh, Carmelo mencionó pues, cuatro sí. eh, que son tan importantes como las que faltan. Son las que. Sí. Entonces, de manera, eh, Padre Carmelo, que ese, ese recuento que usted me hace de cómo se viene estructurando esos eh, plan de acción de evangelización para continuar consolidando la iglesia, pues da respuesta a mi inquietud. Sí. Porque sí. precisamente eso es lo que ha hecho eh, que la iglesia, o sea, todos los días cada vez más fuerte y más consolidada en la tierra porque hay una previa programación donde cada acción que se va a realizar debe estar programada en la iglesia. Sí, por cierto, me acordé de la otra, la otra es la vocación. La, sí, la vocación. ¿Se recuerda otra? Que, sí, sí. que lo único no hiciste mucho? Sí, sí. Es sí, decir, sí. Qué, ¿qué es lo que al final... Y, y es tan importante como la primera. Bueno, claro, claro. Es que, ¿Qué es lo que al final se plantea? Que en la familia el papá y la mamá descubran su vocación de padre de educadores, de formadores, que los jóvenes que están en ese proceso de desarrollo descubran su vocación de servicio en la sociedad y descubran también los carismas y dones que Dios ha puesto y cómo a través de una profesión lo puedan poner en práctica, que también los que están ya en ese proceso educacional pues descubran su vocación tanto en la sociedad como en la iglesia, fíjense que es la última la vocación, como que todo va a que tú te, te defina a ti mismo y entonces dé una respuesta de servicio y de amor en el puesto donde Dios te llama. Y con eso enfatizar más lo que es la vocación a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Porque desde la vida sacerdotal y la vida religiosa nosotros podemos primero ser más felices. Eh, teniendo a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma y ser los instrumentos directos de la comunicación del mensaje de salvación eh, a través de los distintos medios que Dios nos pone y sobre todo en la iglesia y desde la iglesia para toda la humanidad de modo que el plancito de Monseñor es muy interesante porque culmina con esa quinta prioridad que es la vocación para que nosotros hagamos más vivo eficaz y presente el mensaje de salvación que es la misión de la iglesia, la misión de nuestro Señor Jesucristo, que toda la humanidad participe del amor, de la gracia, de la felicidad, de la vida eterna que nos da el Padre Celestial. Amén. Padre Carmelo, pues yo debo reiterar mi agradecimiento primero a Dios y después a usted que nos ha puesto en este día maravilloso a compartir este tema, la iglesia y su acción evangelizadora. Así que desearle que vivan esta época tan especial esta época de la Semana Santa como Dios quiere que sea en plena reflexión así que gracias Padre Calmero, gracias a usted Víctor bendiciones para usted su familia y para todos nuestros amigos que nos han seguido en este programa de Semana Santa muchas bendiciones y a descubrir la vocación a la que Dios nos llama como vocación de servicio de amor y de entrega que todos estamos llamados a ser agentes Evangelizadores, es decir Hombres y mujeres que comunican la gracia Y el amor del Padre Amén, Bendiciones. que así sea.